lo primero que tenemos que tener listo para comenzar este ejercicio es haber pensado la estructura geométrica de la entidad que vamos a dibujar en mi caso y como un ejemplo yo he planteado esta estructura que se ve acá que corresponde a esta forma que es a la que voy a querer llegar ustedes lo que deberían hacer es haber abierto o creado un archivo nuevo a partir de plantilla desde acá eh, abrir, perdón, nuevo a partir de plantilla y haber elegido hoja en blanco acá y una en formato de hoja A4 a continuación lo que yo he hecho es configurar una rejilla desde propiedades del documento en propiedades del documento he configurado una rejilla con el módulo que yo necesito es decir que acá ustedes deberán configurar la modulación que a ustedes les venga bien yo he configurado en milímetros y por eso mi rejilla está cada 15 milímetros en mi caso he usado un color azul para las líneas primarias y un color rosa claro para las secundarias deben tener en cuenta siempre que debe estar tildado ajustar a rejilla para que cuando yo dibuje, automáticamente el cursor vaya a las intersecciones de la rejilla. Si no lo tildo, la rejilla está de adorno. Para dibujar esta estructura, yo he recurrido a dibujar un círculo primero, a continuación otro círculo, luego dibujado el rectángulo, y luego con la herramienta Bézier he dibujado los triángulos. Como ven, el cursor va automáticamente a los puntos de la rejilla. Ya tengo aquí mi estructura. Ahora voy a proceder a cortar estas figuras y a unir lo que necesite. En mi caso, y por una cuestión de practicidad, voy a primero a unir este círculo con este rectángulo para eso lo selecciono a los dos teniendo apretada la tecla shift y desde trayecto voy a usar la opción unión bien, ahora les voy a sustraer el círculo interior selecciono nuevamente los dos y voy a decirle trayecto en este caso exclusión con eso si yo ahora pintara veo que voy por el camino correcto voy a deshacer muy bien, ahora voy a realizar estos cortes para eso voy a hacer un zoom recuerden que aprieto la tecla zoom y aquí estoy y voy a cortar primero este segmento y luego este otro segmento para cortar voy a seleccionar con esta herramienta editar nodos selecciono acá voy a seleccionar este nodo y este nodo y voy a decirle al programa que necesito crear un nuevo nodo aquí exactamente ahí bien muy bien ahora entre este nodo y este nodo voy a pedirle al programa que quiero que rompa el trayecto ahí dice romper el trayecto y ahora sí puedo seleccionar ese nodo y decirle que elimine esa parte muy bien Ahora este nodo de acá yo podría hacer el mismo proceso pero en este caso como se trata de un nodo recto puedo directamente llevarlo hasta la posición que necesito ahora voy a cortar aquí entonces voy a seleccionar entre este nodo y este nodo y le voy a decir al programa que necesito agregar un vértice acá y otro vértice acá bien Ahora sí, entre este nodo y este nodo, le puedo decir al programa que rompa el trayecto y luego lo puedo seleccionar y pedirle que lo elimine. Ahora selecciono este y le pido que lo elimine. Muy bien. Ahora sí me puedo deshacer ya de este triángulo. Lo voy a eliminar. Aquí me ha quedado un residuo que lo voy a eliminar y ahora sí teniendo seleccionado para que aparezcan los vértices, con la herramienta bezier puedo ir de nodo a nodo y volver a elegir la herramienta bezier e ir de nodo a nodo muy bien si yo ahora hago un zoom más pequeño ya tengo esta parte de la entidad resuelta ahora vamos a resolver aquí para eso nuevamente voy a seleccionar perdón voy a hacer un zoom más pequeño voy a seleccionar entre este nodo y este nodo yo necesito un nuevo vértice que está acá me creo uno automáticamente puedo desplazar perdón puedo desplazarlo seleccionándolo o directamente yo podría darle doble clic acá y crear un nuevo vértice Bien. ahora entre este nodo y este nodo voy a romper el trayecto y ahora selecciono y puedo eliminar el trayecto bien muy bien ahora si selecciono este nodo lo puedo traer hasta acá y a este nodo también lo puedo traer hasta acá bien si selecciono esto, lo puedo eliminar. Si ahora hago un zoom, ya tengo mi entidad lista, aparentemente. Porque fíjense, si yo hago un clic acá para pintarlo, si lo tengo seleccionado y hago un clic para pintarlo, miren lo que ocurre. Esto es porque no he unido todavía los nodos, entonces voy a seleccionar y voy a ir seleccionando y pidiéndole que una los nodos que tengo seleccionados, unir y acá también unir, bien, si ahora pruebo, ahora tengo mi entidad, muy bien, deberíamos guardar el archivo en SVG, recuerden que para configurar la lámina con la que vamos a hacer el trabajo práctico deben conservar la estructura. Quiere decir que si generan la estructura la copian y después recién hacen este trabajo.